Bienvenidos a cauquenesnet.cl. Este Vamos a conversar el día de hoy con el Ceremi del Medio Ambiente de la Región del Maule Pablo Sepúlveda, quien nos va a contar sobre la declaratoria como Santuario Natural de los Arcos de Calán. Esta área conocida por su singular formación rocosa, por eh, su fauna, por su vegetación, estas flores. Eh, rosadas, intensas, que también aparecen en cierta época del año, y cómo esto entonces va a influir también en la comunidad de Peugeot. Partimos entonces saludando al Ceremi del Medio Ambiente de la Región del Maule. Pablo Sepúlveda, Ceremi, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Pato. Un abrazo con frío de Cantalca este día viernes ya terminando la semana. Vamos a hablar de eh, la declaración de Santuario Natural de... Eh, los arcos de Calán, los arcos de Calán en Peyugue, ¿verdad? Este lugar tan bonito, turístico, durante mucho tiempo, espero que ahora con esta nueva condición va a tener una protección especial, ¿verdad? Sí, mira, eh, súper importante, estamos conjugando varios temas en este minuto, pese a que estamos en una, en una situación pandémica, nuestro ministerio se, sigue trabajando en varias áreas. Respecto a la reflexión que hemos, hemos podido hacer todos, eh, en esta pandemia, yo creo que una de las reflexiones más importantes, y lo he recalcado en varias otras oportunidades, es cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿cierto? En este, en este espacio que se ha dado respecto al distanciamiento físico, pero también cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Y ahí hay un, hay un tema que es bien importante, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestras áreas protegidas. Particularmente nosotros en la región del Maule tenemos un triste 2% de áreas protegidas, quisiéramos llegar al 10%, esa esa es nuestra meta, es una meta bien, bien ambiciosa, y eh, tal vez no sea inmediata, sea tal vez en 5 o 10 años, y digamos un 10% del territorio regional como área protegida, y ahí eh, viene también muy de la mano lo que tú acabas de comentar, en el año 2019 nosotros hicimos la declaratoria de santana de la naturaleza del de sector eh, del Fundo de los Maitenes en la comuna de Río Claro, ah. y este año 2020 queremos hacer la declaratoria de Arcos de calán esto es algo que ya se levantó el expediente, hubo trabajo participativo en la comunidad, trabajamos muy fuertemente con la municipalidad, con los propietarios, con los propietarios de una parte del área protegida, eh, un trabajo que tomó cerca de ocho o meses de desarrollo, levantamiento de línea base, todo un, un escenario con que, con, que termina concluyendo en un expediente de postulación a área protegida que ya fue entregado, al Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Monumentos Nacionales ya se pronunció a favor, ahora pasa al Consejo de Ministros para su para que sea formalizado como el primer santuario marino costelo de nuestra región del Maule. Con su alcaldesa que ha puesto toda la disposición para poder colaborar en ese sentido y por sobre todo, quiero aquí agradecer y hacer un punto particular porque el Santuario de la naturaleza son 242 hectáreas Buena parte de esas 242 hectáreas están en el lecho marino, están del mar adentro. Una buena parte también es un ecosistema costero, de playa, y además hay un ecosistema, un ecosistema también del farellón hacia arriba. Y eso es de una propiedad de un, de un grupo de particulares, una familia de particulares que han tenido toda la disposición por avanzar en esta declaración. Esta... De la naturaleza, muchas veces o, ha puesto avanzar en la, declaro, en la declaratoria de sus terrenos porque hay mucho desconocimiento respecto a la normativa que está eh, vinculada a la declaratoria de este sector de la naturaleza o de áreas protegidas en general. Muchas veces los propietarios piensan que van a perder eh, dominio, o propiedad o, o, o tenencia de sus terrenos, sin embargo, esto sí es una parte del sector de la naturaleza, sigue siendo de particulares el otro es territorio marino, y el otro, perdón, es territorio costero, y el otro es territorio de la Faja de Playa, que es un bien nacional de uso público. Sin embargo, tenemos que hacer el reconocimiento, porque sin, el, sin la ayuda de esta familia en particular, de la Comuna de Belluve, sin la ayuda de la municipalidad, no hubiésemos logrado sacar adelante esta declaratoria, sacar adelante los estudios que requiere una declaratoria de este tipo. Esto no es que a nosotros se nos ocurra de un día para otro eh, decir, esta va a ser un área protegida, no, hay que hacer levantamiento, hay que hacer un expediente, un levantamiento de una línea base, entender cuáles son los objetos de conservación que vemos que significan que ese lugar específicamente tiene una connotación específica dentro del contexto de la biodiversidad de la región. Este particularmente es un sitio de anidación de muchas aves, un sitio también de tránsito migratorio de aves que transitan de norte a sur en el país. Además, es un centro de reclutamiento de mamíferos marinos, como son los, los de mar chungungo, hay ballenas que transitan por este, por este territorio, particularmente en el tema de las aves, hay una gran cantidad de aves que pasan por ahí, o que anidan ahí, como la paleta de Aruma, como eh, el chungungo, el eljón peregrino, eh, miles de el piquero, muchas otras aves que eh, están ahí, y además, básicamente, como es este, esta formación rocosa que entra hacia el mar, también genera un ecosistema particularmente a para todas las formaciones que son locos, todo, eh, que se a la roca y que eso es un lugar eh, especialmente diseñado por la naturaleza para ello y que nosotros queremos resguardar y proteger a través de esta declaratoria Santora de santo de la naturaleza. Estamos conversando con el Seremi de Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, que nos está contando entonces sobre la declaratoria de Santuario de la Naturaleza de Arcos de Calán en PYU. Usted nos señalaba, Seremi, que el producto de esta declaratoria, ¿no? algunos propietarios de los terrenos aledaños que tienen que ver un poco con, con los Arcos de Calán también tenían cierta, ciertos resquemores por lo que podría implicar en su propiedad. Pero, ¿esto, ¿esto qué trae aparejado? A ellos usted nos dice que, que no tiene mayores implicancias, pero ¿qué implica tiene que se transforme en un santuario de la naturaleza? Este sector? Mira, básicamente eh, eh, lo que hemos desarrollado nosotros, y que es la experiencia recogida a través de las diferentes declaratorias de áreas protegidas que hay en el país, recordar, solamente por recordarle un ejemplo, la mayor reserva, eh, protegida o la re, mayor reserva forestal protegida del país es aquella que tuvo Dallas Tompkins y que se recordará muchas personas que está en la undécima región si mal no recuerdo eh, que, es que, que, que es el área protegida más grande que hay en Chile Pumalín ¿cierto? que el área protegida más grande que hay en Chile y que eh, sigue siendo un particular más allá de que el particular posteriormente se lo haya entregado al Estado, ¿cierto? a la administración pero en particular. Gran parte de las declaratorias de santuario de la Naturaleza o so de áreas protegidas que tenemos en la región son de particulares. Ahora, ¿cuál es la, la incidencia? Porque alguien podría decir, bueno, entonces, ¿para qué lo declaran si el particular podría hacer lo que quisiera? La verdad es que lo que buscamos a través de la declaratoria es que se incorporen algunos criterios de sustentabilidad y sostenibilidad en el desarrollo de cualquier iniciativa que se quiera eh, financiar o iniciar en el, en el territorio. Y particularmente qué criterio? en términos normativos. Eso, a, a eso iba, particularmente en términos normativos, eso significa la declaratoria de un santuario de la naturaleza significa que cierto, eh, eh, bajo ciertos parámetros, cualquier proyecto podría, o, o eh, algunos proyectos bajo ciertos parámetros podrían ingresar, ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por el solo hecho de estar hecha la declaración de santuario de la naturaleza. ¿Cierto? Proyectos de alto impacto, por ejemplo, como podría ser el desarrollo de un área marino costera para eh, fines extractivos, por ejemplo, como podría ser el desarrollo de un gran proyecto hotelero. Eh, sin embargo, nosotros a través de esta declaratoria ponemos una línea. Sobre esta línea deben, deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y tienen que hacer estudios de impacto ambiental o declaratorios de impacto ambiental, que es lo que nosotros eh, estamos buscando a través de esta declaratoria, y bajo esta línea, el propietario eh, sigue siendo su, su propietario y puede desarrollar actividades conformes y de bajo impacto también para el ecosistema que allí existe. Lo hemos comentado con los propietarios, los propietarios también comprenden esta visión. Eh, hay que entender también que se podría desarrollar eh, inversiones inmobiliarias de bajo, de, de, de bajo impacto. Eso sigue siendo una oportunidad para el mismo propietario de desarrollar porque su, el terreno sigue siendo de él, una parte quiero dejar muy bien claro, no es todo el santuario de unos part de, de particulares, solo, so, quienes conocen el, el lugar desde el faridión costero hacia, hacia el interior, es de propiedad de los propietarios, de ahí hacia, hacia la costa y hacia, hacia el mar eh, un bien nacional de su público y también, entonces compartimos la administración de ese santuario de la naturaleza. ¿Quién lo viene ahora? Es desarrollar un plan de manejo, sentarnos a la mesa y conversar qué es lo que nos ponemos de acuerdo para que se pueda hacer y aquello que nos estamos de acuerdo en que no se debería hacer en este lugar. Y aquí hay un tema bien, bien importante, Pato, porque nosotros siempre lo hemos dicho, yo creo que aquí hay una oportunidad para nuestra región y sobre todo para el Maule Sur Poniente, que es el Maule Sur Costero, eh, de desarrollar, una opción de, o, o una vía de desarrollo en términos de un turismo sustentable y amigable con el medio ambiente. Yo creo siempre he tenido esa percepción. Creo que allí están concentrados áreas muy muy bonitas. Tenemos además muchas áreas protegidas: tenemos Arcos de Galán, tenemos eh, Rocas de Constitución, tenemos Reloca, tenemos eh, la Reserva de los Riles, tenemos Federico Albert. Eh, mira. Hay una infinidad de lugares protegidos que hacen de Maule Sub-Poniente un escenario ideal para el desarrollo de un turismo distinto. No es el turismo más... Esto masas. podría, bajo ese punto de vista, esto podría dinamizar, ¿verdad? El, el turismo en la zona, tal vez que las mismas personas que son propietarios de parte de los terrenos del santuario eh, establezcan, como usted dice, alguna actividad turística sustentable cabañas, que sé yo, eh, lugares de atracción turístico, como para también sacar un poco de provecho ¿no? a, este, a este lugar, pero eh, manteniendo su, sus características como santuario. Ahora, justamente, eso, eso es lo que también viene muy asociado a esto. Lo que nosotros buscamos es que todo ese tipo de desarrollos también tengan un criterio de sustentabilidad y que, y que yo, no estamos hablando del turismo de masas, Estamos hablando incluso del turismo de intereses especiales. Aviturismo, bee watching. Eh, imagínate, siendo nuestra única área marina costera protegida, podría ser también, eh, eh, eh, podríamos incentivar no el desarrollo de un turismo de masa, sino que un turismo de investigación científica. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos un, una larga faja costera, en la región del Maule sabemos muy poco de qué tenemos en nuestra costa, y tal vez esa sea una oportunidad también eh, de desarrollar investigación en esa área, que sea un reservorio que esté protegida a la incursión de inversiones, por ejemplo, de eh, proyectos de agricultura, o de, de áreas de manejo, eh, ahí yo creo que está el foco, en entender cuál es la visión que tenemos como país, y cómo queremos también construir un país más sustentable para el futuro, y ahí hay una, una gama de, de, de oportunidades muy amplia, lo que siempre nosotros privilegiamos es que cualquier inversión que se desarrolle ahí sea de bajo impacto y que tenga consideraciones eh, en donde la prioridad sea el, el resguardo y la protección del patrimonio ambiental que existe en Arcos de Cala. ¿Qué no se podría hacer ahí? Mira, primero, de partida, hay, lo, que, lo que busca la declaratoria no es que se prohíba sino que cualquier cosa que se quiera hacer ahí, tiene que entrar a evaluación. Siempre y cuando este va sobre el estándar. Porque hay cosas, por ejemplo, una esto, de inversión ¿y, inmobiliaria... ¿Y esta, esta evaluación va a depender de su ministerio, de otro ministerio? Bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental depende de todos los organismos de la administración del Estado con competencias ambientales. Y ahí está salud, está el SAG, está CONAF, está agricultura, estamos nosotros, está el, el servicio de evaluación ambiental, está la superintendencia del medio ambiente, está la dirección general de agua, la dirección de obra hidráulica, hay muchos servicios con competencia ambiental. Lo que quiero dejar en claro es que con esta declaratoria se pone un límite o, o, o una línea de borde. Sobre esto tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bajo esto no tienen que estarlo, pero tienen que estar de acuerdo al plan de manejo que se desarrolle para el santuario, en donde también son participantes los propietarios y son, en definitiva, ellos quienes terminan decidiendo. Porque, sin duda, que en el sector van a haber inversiones inmobiliarias de baja escala. Van a haber cada seguramente, y otro tipo de inversiones. Ahora, lo que nosotros sí. no queremos es que se desarrolle un proyecto inmobiliario como un hotel gigantesco, que termina siendo un impacto en donde la playa que existe ahí termina siendo ocupada por ese hotel y, y termina llevando a las especies que existen en ese territorio a alejarse del lugar. Eso es lo que estamos buscando. Eso, eso es sin duda uno de los principales objetivos de los santuarios de la naturaleza y de, los, de las zonas protegidas ambientalmente, ¿no? Tratar de, que, de no impactar mentalmente esa zona y, y la riqueza natural que allí hay usted lo decía eh, en cuanto a especies marinas, en cuanto a aves también en los arcos de Calán por ejemplo en alguna etapa del año se generan unas flores eh, rosadas que también le dan un, un, un aspecto de postal bastante, bastante bonito ¿qué espera usted? y ¿cómo espera usted que la ciudadanía la comunidad de Peyúgue eh, reaccione ante esta declaratoria? Mira, la verdad es que a mí yo he tenido un grato sabor de lo que está pasando aquí. Hace un par de semanas nosotros activamos las redes sociales, activamos también nuestras redes de información con diferentes medios de comunicación y hemos tenido una muy buena aceptación respecto a esto, eh, a esta declaratoria. Creo que es súper importante, sobre todo por lo que te comento que va a ser nuestro, primero, nuestro primer eh, santuario marino costero. Creo que ahí hay una oportunidad de desarrollo gigantesca. Creo que hay una oportunidad de desarrollo también para la investigación de, nuestro, de, nuestro, de nuestra costa en la región del Maule. Creo que nosotros tenemos hemos legado y hemos renegado, tal vez, de nuestra costa por mucho tiempo, eh, sin conocerla, sin saber qué es lo que hay, sin conocer en términos científicos cuál es la, la forma de, de, de interactuar con nuestra costa, cuál es, cuál es la cantidad de nuestro recurso marino costero, eh, y ahí hay una oportunidad gigantesca eh, en torno a hacer investigación científica de cuál es la condición de nuestro borde costero y eventualmente el primer paso para que nosotros podamos especializarnos también desde, desde la perspectiva no tan solo del Ministerio del Medio Ambiente, sino que del gobierno regional, y podamos empezar a desarrollar eh, Proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, en torno a la regulación de nuestra faja costera. Algo que es súper importante, yo lo conversaba en la mañana con otro mío, yo creo que una de las mejores formas de regular la forma en que estamos en frente, eh, relacionándonos con nuestro medio ambiente es tener una buena planificación territorial. Si no tenemos una buena planificación territorial van a seguir pasando problemas como los que hemos visto, en donde al lado de mi casa se instala una industria, que yo no quiero tenerla, pero la industria tiene todo el derecho a instalarse ahí porque no hay una regulación distinta que se lo prohíba. O cómo nos, no, nos enfocamos en entender que nuestro territorio tiene que dar cabida a todo, pero ordenadamente, ¿cierto? Por ejemplo, privilegiar el desarrollo de una buena regulación para nuestras cuencas hidrográficas, las más importantes al menos, que tenemos Mataquito, el río Maule, eso es parte de la planificación territorial y, por cierto, cómo planificamos también nuestro borde costero es un desafío importante que tenemos que abordar desde ya. Y esta es la oportunidad para entender qué hay en nuestro, en nuestro borde costero, porque no podemos quedarnos con los estudios que han existido históricamente en, en la vía del Biobío o más, más, más al norte, de, desde el Biobío nos pasamos casi a San Antonio. Eh, Eso son, es esos son como espectro en donde se ha desarrollado investigación. Claro. Pero la región del Maule, la región de O'Higgins, tiene muy baja, eh, muy baja información respecto a qué existen nuestras costas. Si no, existe, si no lo conocemos, no existe. Eso es importante. Yo creo que ahí hay una. Al ver si, podría, si pudiera sintetizar, se resguarda lo que conocemos. Si no lo conocemos, es muy fácil, muy difícil saber cómo. ¿Y qué se debe ese bajo interés por generar investigación Ceremi bajo su punto de vista? Porque tal vez la región del Maule igual eh, llama la atención, tenemos una de las universidades más importantes estatales eh, que genera también mucha investigación, entonces eh, tal vez está más a la mano que otras. La región de O'Higgins hace poco tiene una universidad, pero la Universidad de Talca es la segunda estatal más importante. Yo creo que eh, eso tiene que ver con la evolución de nuestro país. Eh, yo sintetizo muy, muy claramente, yo creo que en los últimos 40, 50 años el país ha, se ha desarrollado de una forma que es eh, muy importante, la, la proliferación de universidades, la pro, proliferación de carreras técnicas, eh, ha ido apuntando a diversificar su espectro, y creo que en los últimos 10 años, particularmente, por ejemplo, la Universidad de talca la Universidad Católica del Maule, y eh, eh, in, NACAP, la Universidad de NACAP, y la Universidad Autónoma, eh, de, de, metiéndose en temáticas ambientales, que se, seguramente hace 15 años las universidades no se metían en temáticas. Yo, hace poquitos días estábamos conversando con los rectores de las universidades, y es bien importante cómo ellos se han ido involucrando en temáticas como los fondos de innovación y competitividad han ido enfocándose en temáticas tan abiertas como la, la calidad del aire, por ejemplo, como la mala calidad del aire repercute en la salud de la población, como también la biodiversidad, como también, por ejemplo, el tema de la sequía ha sido un tema de investigación últimamente dentro de los académicos de la universidad. Por lo tanto, yo creo que son cambios que se han ido dando en el tiempo. Creo que esta es la oportunidad también de que empecemos a mirar nuestro mar, nuestra costa y entenderla, porque en la medida que la entendemos vamos a saber cómo podemos protegerla. Bueno, estamos conversando con el Ceremi de Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, quien nos cuenta entonces referente a esta declaratoria de santuario natural de los arcos de Calán, sin duda una declaratoria que los peyuguanos se lo toman con muchísimo orgullo, son en general personas que están muy orgullosas de, de sus pescadores, de su costa, y los arcos de Calván, aunque más secretamente en el pasado, siempre han sido un motivo de orgullo para toda la gente de, de Beyugue. ¿eh? Sí, bueno, mira, si uno se pone a pensar cuál es nuestro patrimonio, eh, en términos generales, uno siempre cuando habla de patrimonio se empieza a acordar de las casonas antiguas, del patrimonio claro. construido, pero el patrimonio natural es tremendamente importante, así que hay que relevarlo. Y en la medida que podamos hacerlo a través de este tipo de declaratoria por cierto nosotros estamos muy dispuestos a seguir avanzando en ese sentido. Agradecemos la gentileza del CRMI del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, quien se dio eh, tiempo en su agenda para conversar con Cauquenesnet.cl referente a lo que es o lo que va a ser entonces la declaratoria como Santuario de la Naturaleza de los Arcos de Calán, sin duda, una muy buena noticia para toda la comunidad costera, especialmente para los habitantes de Bellugo que tienen desde ahora una nueva razón de orgullo. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima.